Nosotros no sé hoy ay de junio Vamos a ganar la Copa América. Vamos a ganar la Copa América 2021 en Brasil. Vamos, y vamos a quedar en la historia para toda la vida. ¿Cómo está? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Un nuevo capítulo descubriendo a las figuras del seleccionado nacional. Rodrigo De Paul, sin dudas, uno de los hombres más importantes, quizás después de Messi hoy. La figura del seleccionado nacional. Pero ¿cuánto saben del recorrido para llegar a ser lo que es? Lo repasamos a continuación. Rodrigo de Paul, el guardaespaldas de Messi... En la renovación que sufrió el seleccionado argentino luego de la mala actuación en Rusia, Rodrigo de Paul fue una de las piezas fundamentales, sobre todo para liderar el grupo y ser el ladero de Lionel Messi. La mayor parte de su carrera transcurre en Europa, ya que si bien sus raíces están en Racing, hubo equipos de renombre del viejo continente que lo contrataron. En 2013 debutó en la primera de la academia, pero al año se mudó a Europa para vestir la camiseta del Valencia, donde no tuvo mucha continuidad. Tuvo un breve regreso al Racing Club de Avellaneda, donde es muy querido, y en su retorno a Europa, De Paul seguía con una participación secundaria en el Valencia español, y allí fue donde aparece el Udinese italiano. El equipo del calcio encontró en De Paul un baluarte, y De Paul... Rindió al máximo, tuvo mucha regularidad y marcó 34 goles en su primera temporada. Fue en esta etapa donde recibe su primera convocatoria en el seleccionado argentino. Eso sucedió en octubre del 2018. Escaloni lo llamó y debutó con la celeste y blanca anti-Irak en el triunfo 4-0. Además de sus buenos rendimientos y su liderazgo, siempre se destacó su protección a Lionel Messi en el seleccionado argentino. De Paul se convirtió en la sombra de la pulga, que siempre se mostró muy a gusto. Nosotros hoy 10 de junio vamos a ganar la Copa América, vamos a ganar la Copa América 2021 en Brasil y vamos a quedar la historia para toda la vida. Celebró con la escaloneta el título de campeón de la Copa América 2021 y hoy su casa es el Atlético Madrid. Más allá de sus apariciones públicas por situaciones del corazón, De Paul es una pieza clave para escaloni que busca lograr el Mundial de Qatar 2022. El detalle, el recorrido de, de Paul para ser hoy una de las figuras del seleccionado argentino que como nosotros se prepara para el Mundial Qatar 2022. En cualquier momento, más ovación mundial.